soy Rael Banger, en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para mantener el rendimiento del ordenador aquí en pantalla para que pongamos donde nosotros querramos esto con el fin de que nos enteremos cuando estemos haciendo algo de cómo está el rendimiento del ordenador y consumo de, de memoria RAM y CPU lo único que tienen que hacer es presionar la tecla U y la tecla G al mismo tiempo primero windows sin, sin soltar windows aquí tengo que poner el windows luego el y soltar luego vamos a clic aquí en rendimiento y nos va a salir entonces aquí esto lo podemos bajar no lo cerramos entonces lo voy a poner aquí y luego vamos a clic aquí donde dice claro y cuando damos clic afuera ya queda así como está ahí y aquí Marta, con, con el consumo de memoria RAM está en 60% CPU 0% eh, el GPU y el CPU dan 33, entonces si sí, me entero en cuál es el rendimiento como está mi ordenador y ya sé que si sí, memoria a llegar a 99 porque porque está saturado y entonces debo cerrar aplicaciones que hay en el centro, entonces en ese caso eh, así se pone sencillo y eso sí es todo.